Nos sentimos satisfechos de poder ofrecerle a la ciudadanía un servicio más. En realidad son cuatro servicios. Es la desconcentración de servicios migratorios, que va a consistir en que las personas ya no van a necesitar, como dijo anteriormente el ministro, venir hasta las oficinas de migración para hacer, sacar fichas, sacar un turno, hacer un inicio, un registro, ir a pagar al banco, volver, sacarse la foto. Todo eso se está reduciendo en el plan de desburocratización ya que eh, es, es, es un, una línea de trabajo que, que se nos ha dado a través de eh, nuestro presidente Evo Morales. De ahora la gente va a poder acceder a todos estos servicios vía web, desde su casa, desde la universidad, desde cualquier punto que fuere que usted se encuentre, señor, señora, va a poder acceder a estos servicios migratorios. Estamos hablando de una población beneficiaria anualmente de unas 152 mil personas que deberían solamente venir a migración al, al, al año una sola vez o dos veces, en lugar de hasta las cuatro o cinco veces que venían. Entonces creemos que es una población bastante significativa. Y por supuesto nosotros, en cuanto a las personas nacionales, estamos hablando de unas 120 mil personas bolivianas que se van a ver beneficiadas también con este servicio.